Gracias, Katherine. Te saludo con mucho gusto. Nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. Vaya cosa lo que sucedió en la Champions League. Siguen los resultados siendo sorpresivos y ya quedan definidos los equipos que avanzan a la siguiente ronda después de que el día de ayer se cerró la fase de los octavos de final con estos resultados. El Villarreal fue y se metió a la casa de la Juventus para pegarle tres goles por cero, este resultado que pone al Villarreal de nueva cuenta en una instancia de cuartos de final de la Champions, y el otro resultado el triunfo del Chelsea, dos por uno que se metía en problemas eh, y pues a fin de cuentas ya tenía el resultado a su favor en el global, tras el partido de ida, Chelsea avanza a la siguiente fase, estos son los equipos que quedan clasificados a la ronda de cuartos de final, Chelsea, Villarreal, Real Madrid Benfica, Bayern, el Manchester City Liverpool y el Atlético de Madrid y bueno, pues también tenemos nuestra Champions, la CONCA Champions, el torneo de campeones y subcampeones de la CONCACAF donde con gol de Ariel Antuna el equipo del Cruz Azul avanzó a la siguiente etapa de semifinales, mientras que los Pumas que parecían que estaban muertos porque habían perdido 3 por 0 en el partido de ida, bueno pues en la vuelta ganaron en Ciudad Universitaria 3 por 0 y de esa manera se clasificaron a la siguiente fase. El partido de la ronda de semifinales será precisamente Pumas, contra la máquina cementera del Cruz Azul, dos mexicanos en semifinales. Esto significa que por lo menos habrá un representante del fútbol mexicano en la final por el campeonato de la Conca Champions. y cada vez se acerca más el momento de tener la edición 127 del clásico regiomontano. Tigres está trabajando en el estadio universitario con miras al compromiso ante los rayados del Monterrey. Lo hicieron en la cancha del volcán. Tuvieron por ahí un interés cuadras, después algo de relax. La verdad es que Tigres vive un buen momento. Están afinando algunos detalles defensivos, que es lo que le preocupa a Miguel el Piojo Herrera. Sin embargo, pues Monterrey no podrá contar con Rogelio Funes Mori, que es el goleador del equipo. Y esto se le cuesta. Cuestionó a Diego Reyes, que como defensa central dice, no es excusa para rayados si no tienen a Funes Mori porque tienen otros atacantes de peligro. Los dos partidos no jugó y ganaron, así que yo creo que no es excusa para que vengan eh, con todo, tienen jugadores de sobra para para abastecer ese lugar, sabemos que Rogelio es un buen jugador, pero tienen otros muy buenos, y que hay que salir con la misma actitud, concentrados, eh, saber que nosotros también tenemos un gran pantel, eh, línea por línea, y los que están en la banca también, eh, tenemos un plantel muy vasto, que cualquiera puede entrar y hacer de la, de la manera correcta, así que con esa actitud tenemos que salir. Y bueno, por su parte los rayados del Monterrey también trabajan en el barrial con miras a enfrentar al equipo de los Tigres, donde bueno, pues Monterrey está concentrado, vive en un buen momento, están enrachados, llegan mejor de lo que se podía esperar a esta edición 127 del Clásico Regiomontano están pues eh, con eh, la baja de Rogelio Funes Mori, sin embargo, Matías Craneviter manifiesta que el equipo llega en un gran momento futbolístico y sobre todo anímico. Sí, sí, creo que importante. Eh, llegamos muy bien al, al Clásico. Eh, ganamos tres partidos importantes local. Eh, nos pusimos ahí en la pelea de nuevo y eso eh, suma mucho para, para el grupo. No, creo que no, no hay favorito, eh, Somos dos grandes equipos y seguramente se va a ver un lindo eh, Super Clásico. Ahí lo relacionado al tema de la edición 127 del clásico Regio Montano y bueno quienes viven un gran momento también y ya fueron reconocidas por el Congreso del Estado son las rayadas vigentes campeonas de la Liga MX Femenil y que también bueno pues van de líderes de la competencia, nueve juegos jugados, nueve juegos ganados, la verdad es que andan en un momento impresionante y por eso el Congreso las homenajeó con un reconocimiento por su título de Liga MX Femenil, ahí vemos algunas de las jugadoras que se hicieron presentes en el Congreso, prácticamente todo el plantel con todo el cuerpo técnico y hasta directivos veíamos a José González Ornelas, a Duilio Davino, ahí vemos a las jugadoras de Rayadas y obviamente a Eva Espejo, la entrenadora, felicitaciones para ellas, que sigan en esa senda de la victoria para que puedan lograr el bicampeonato. Y bueno, ya para despedir, déjame le platico lo que sucedió. Esta imagen fue del de, eh, día que fue la junta que hubo en, en Pachuca, donde se entronizó en el Salón de la Fama, y a la salida, pues a Mauri Vergara le negó el saludo a José a Higueras, quien pues termina por irse con las manos vacías original yo también necesito no me saludes saludas es más no te vuelvas a acercar nunca más no te vuelvas a acercar a mí y lo, lo dejó con la mano tendida terminaron muy mal estos dos directivos de las chivas, es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente jueves